Hola, mi nombre es Gisela Cujar, eh, soy comunicadora social periodista, vivo hace más o menos unos cinco años aquí en Bogotá, mmm, pero soy del Pacífico, nací en Buenaventura, Valle del Cauca, y digamos mis orígenes son, mi padre es chocuano, mi madre es de Buenaventura y mis abuelos de Tumaco, entonces me considero una mujer pacífica.